Es bueno distinguir los lobos de los perros Te va la vida en ello, te va la vida en ello Y por eso es que nada más Verte yo decido si serás o no mi amigo si serás solo mi amigo, no puedo evitar calcular si me harás daño, siempre tras un encantado, tras un encantado. Y hay un cajoncito en mi cabeza y hay que meto. Según eres, según creo. Según eres, según creo. No me gusta que me clasifiquen, pero yo no puedo evitar hacerlo. Malo, bueno. Y eso, dicharachero, me pasó el día cambiando a la gente de casillero, rehaciendo, rehaciendo, rehaciendo la clasificación de nuevo. Pasas el día poniendo a cada uno en su sitio Para sentirte protegido Para sentirte protegido Y luego te dejas llevar por tus bajos delanteros Cuando todo está en juego Pero yo no puedo evitar hacerlo. Malo, bueno, si eso dicharachero. ¿Qué pasó el día cambiando a la gente de casillero? rehaciendo la clasificación no me gusta que me clasifiques pero yo no puedo evitar hacerlo malo bueno si eso dicharachero me paso el día cambiando a la gente de casillero Clasificación de nuevo.